Vamos a empezar con la escuela dominical, gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de eh, estar aquí en la escuela dominical. El pastor me pidió dar la clase el día de hoy, nada más poner esto en silencio y no vaya a ser que… Okay. Y vamos a estar hermanos viendo, eh, Yo habíamos estado hablando nosotros de la salvación, de, de qué es ganar almas, pero, y eso tiene que ver con ganar almas, pero… Vamos a hacer como un pequeño break en esto. Ya el pastor Luis Hernández nos habló un poco de, de la ganancia de almas. Yo creo que para la siguiente vez, ahora sí vamos a ver eh, la forma práctica de ganar almas. Para todos los hermanos que no saben ganar almas, este, vamos, a hacer un, vamos, a hacer, vamos a tener un, una clase de ganar almas de forma práctica. Pero vamos a hablar el día de hoy, este, estamos celebrando el Día de Resurrección. Eh, vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesús. Y vamos a ir a nuestra lectura. Vamos a Juan 20. Vamos a leer Juan 20. Y el versículo de memoria que vamos a aprender el día de hoy va a ser Juan 29. Vamos a ir allá a Juan 29. Y vamos a repetir esos versículos. Un segundo, okay, ahora sí eh, vamos, a, vamos a aprendernos Juan 29. Está bien cortito. Vamos a Vamos a repetirlo cinco veces y después vamos a ver si alguien ya se lo aprendió de memoria. Vamos a ver este versículo. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Una vez más, cinco veces, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Una vez más, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vamos a decir la cita Juan 29, una vez más, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 29. Una vez más, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Estaba en tres, podemos decir en tres partes. Dice por qué y luego otra, otro qué y luego otro qué. ¿Qué sería por qué? Aún no habían entendido la escritura que era necesario. Que él resucitase de los muertos. y ¿Sí? son tres partes? Porque Él, porque, perdón, no, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Alguien ya se lo aprendió? Juan 29, ¿alguien ya se lo aprendió? Porque aún no habían entendido la escritura, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario, que era necesario que Él resucitase de los muertos. y ¿Sí? son tres, verdad? porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos está bien fácil verdad <ríe> está bien fácil yo que la otra vez cuando, cuando estaba el pastor eduardo está bien fácil cuando uno está ahí como que uno se hace bolas verdad <ríe> alguien ya se lo aprendió alguien ya se lo aprendió a hermana lady Que Él resucitase de los muertos. ¿Alguien más? A ver, primero aquí y luego allá. Vamos así, yo hacia atrás. 29, <susurra> resucitase de los muertos. ¿sí? Juan 29, ahora sí, hermano Sandra. Él no la resucitase, la resucitase, resucitase. ¿Alguien más? ¿Alguien más de este lado? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más de este lado? ¿Sí? Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? Dos más para avanzar rápido, porque tenemos bastante que cubrir. Allá en la parte de atrás, la hermana Evelina. ¿Qué era ¿Qué era necesario? Que Él resucitase de los muertos. Amén. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Hermano, se ve con ganas de que lo quiere decir. Amén, amén. Vamos a continuar. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer eh, Juan 20. Vamos, tenemos este... Vamos a leer del 1 al 10, voy a, voy a cortar, la había puesto más, pero vamos a leer solamente del 1 al 10 y vamos a entrar a la escuela dominical. Dice, vamos a leerlo todos juntos hermanos, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba, Jesús, perdón, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Sí saben quién es el otro discípulo? Juan, ¿verdad? Juan, es eh, para que lo pongamos en contexto, al que él amaba, al que amaba Jesús era Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Todos juntos, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corró, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego yo Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar, vamos para comenzar con esta Escuela Medical Padre Celestial, gracias Señor por este día. Te Rogamos, Padre que... Abras nuestro entendimiento, Señor, que eh, nos des de tu poder, Señor, para poder entender, Señor, estas cosas. Te ruego, Padre, que me uses. Te ruego, Señor, que seamos de bendición a la iglesia, Señor, y que podamos estar firmes en la fe, Señor, en lo que hemos creído, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, eh, podemos ver aquí, hermanos, de entrada, que Pedro y Juan, y por eso el versículo que aprendimos, ellos todavía, aún, aunque llegaron a este lugar... De hecho, la primera, la primera que llega es, es María Magdalena y, y encuentra la tumba vacía, pero no lo pueden creer. De hecho, la, la deducción que ellos hacen es que el sepulcro, el cuerpo del Señor Jesús había sido robado, ¿verdad? Esa es su primera este, conjetura que ellos tienen. Luego llega Pedro y Juan y tienen el mismo, yo creo que el mismo pensar que alguien lo movió, alguien se lo llevó, nadie les avisó. Y por eso dice que, a, que aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos y dice, y volvieron los discípulos a los suyos y ahí podemos ver que, que entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que no, no estaba ahí este, el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, quiero hablarles eh, de evidencias de la resurrección del Señor Jesús. Muchas veces podemos... Este, Podemos encontrarnos con gente tal vez eh, atea, con gente que no cree en Dios, que no cree en el Señor Jesús y lo primero que nos dice o nos puede decir es que no hay pruebas, no hay evidencias, no hay forma de que comprobemos que la resurrección fue real. ¿sí? Y nosotros como cristianos tenemos que tener una, este, una sana doctrina y tenemos que estar firmes en lo que creemos, ¿verdad? Eh, mire, eh, podemos entender... Eh, varias cosas aquí, hermanos. Cuando nos preguntan muchas veces, eh, yo, yo actualmente, hermanos, eh, y no lo digo para que se enteren, sino por el, por el hecho de que me preguntan a mí, yo estudio actualmente una, un doctorado en ciencias y en esta parte, hermanos, eh, hay un montón de, de profesores que son ateos, ¿sí? que, que dicen, no, es que nosotros creemos nada más en la ciencia, este, eh, en lo que dice la ciencia y la ciencia y la ciencia, porque la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sí? Y ahí es cuando a mí me da un poco de risa, porque pues, los escritos científicos, ¿por quiénes son escritos? Por hombres también, ¿verdad? Entonces eh, ese, dicen ellos que, que no creen en Dios, porque es, eh, la Biblia primero es escrita por hombres, pero creen en cosas escritas por hombres, y este, y no vamos a entrar como en controversia de, de eso, pero a lo que voy es esto, hermanos, muchas veces nos, nos piden evidencia científica o, o cosas científicas acerca de la resurrección y aquí es la primera cosa hermanos que podemos entender, eh, la resurrección no podemos comprobarla de forma científica, ¿alguien se sabe el método científico? Digo, ya estamos, ya, esta es una escuela unical, gracias a Dios, no es una predicación, sí, pero una de esas cosas es la observación y luego eh, podemos ver, sacamos una teoría, una, este… Una hipótesis y luego la analizamos y luego la comprobamos. ¿sí? Es como ese es la, el el paso el proceso corto. no eh, Pero miremos, eh, la, la, el, el método científico no sirve para todas las cosas. ¿sí? ¿Sí, me, ¿Sí me están siguiendo hermanos? El método científico es, por ejemplo, si, que vamos a repetir algo y va a salir una y otra vez y otra vez, va a dar el mismo resultado. ¿sí? Este, por ejemplo, si yo... Pongo una, una olla a calentar en, el, en, el, en la estufa, va a hervir a ciertos grados, ¿verdad centígrados? Ahorita no me lo sé, pero va a hervir. Y si ponemos otra vez esa misma olla con agua, va a volver a hervir a los mismos grados. ¿Sí me están siguiendo? O sea, lo puedo replicar una y otra vez. Pero hermanos, eh, la primera cosa que podemos ver es que el método científico, hermanos, no puede comprobar que usted lo que usted hizo ayer sí, o lo que usted va a hacer el día de hoy. ¿Sí me están siguiendo hermanos? Por ejemplo, el día de ayer, no sé, yo en lo personal fuimos a los clubes bíblicos, pero de acuerdo al método científico no puedo yo replicar lo que yo hice el día de ayer. ¿Sí me están siguiendo? So, este, de hecho, eh, yo estaba, mientras estaba leyendo todo esto, estaba buscando fuentes, todo eso. Este, y lo que sí podemos, eh, evidencias hermanos, que podemos ver de la resurrección, podemos ver evidencias históricas, legales, arqueológicas apologéticas y otras más. ¿sí? Las históricas, ¿cuáles son? Que podemos comprobarlo de acuerdo a la historia, tal vez, y eso lo digo, hermanos, nosotros debemos de basarnos en lo que dice la Biblia solamente, ¿sí? porque creemos en Dios, creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero cuando muchas veces de decimos, pero, ah, pero este, si tiene la curiosidad de saber más, pues, hermanos, las evidencias históricas hay. ¿sí? Pero, y a lo que iba es esto, hermanos, con el método científico no podemos nosotros decir que los mayas construyeron cierta pirámide o no, si ¿Sí? no podemos regresar tantos años y volver a aplicar todo. No sé si me están siguiendo hermano si ¿Sí me están siguiendo, si ¿Sí me está digo no los quiero enredar, pero quiero que quede claro esa parte, sí entonces no podemos, eh, pero sí evidencia histórica, ¿no? que van los arqueólogos, encuentran la piedrita y de acuerdo a, a lo que sacan dicen, ah, este jeroglífico les pertenece a los egipcios, no, o estas este, cuñas, o no sé cómo se llamaban, les pertenece a los fenicios, ¿sí me explico? Pero no pueden aplicar un método científico para deducir eso, ¿sí me están siguiendo? Ok, entonces hermanos, lo que, lo, a lo que voy hermanos es que podemos encontrar una evidencia legal a la que podemos aplicar en la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? ahorita no, no, me voy a, no me voy a adelantar, pero hermanos, la resurrección de Jesús es el comienzo de una nueva creación, de una nueva persona, de una nueva vida, ¿sí? podemos ver eso en las personas que somos salvas, podemos ver un cambio en nosotros. Ahora más, eh, la evidencia más convincente que Jesús venció a la muerte, es el testimonio que da la Biblia, ¿sí? la evidencia que convencerá a las personas de la resurrección, no es la evidencia histórica, arqueológica, legal o científica, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, en Mateo, podemos verlo en Mateo 28, Marcos 16, que son pasajes paralelos, Lucas 24 y el que ahorita leímos, ¿sí? Juan 20, son la prueba principal de, res, de la resurrección, el testimonio de Cristo resucitado en la palabra de Dios, de Cristo por medio de su iglesia. sí. Ahora, hermanos, a lo que voy es, quiero como que afianzar esta parte, sí, para que, para que no solamente, hay gente que dice, no, pues que la Biblia, y, y refuta a veces a lo que la Biblia dice, ¿sí? Este, dice, no, es que la Biblia es escrita por hombres, ok. Pero podemos encontrar, hermanos, que existen dos métodos de comprobación para llegar a la verdad y es la que les decía, el método científico que debe repetir el evento hasta comprobarlo que es verdad, si una y otra vez lo comprobamos y una vez que lo compruebo es verdad. Y yo les decía, yo estudio ahorita un doctorado y en el doctorado tengo que probar mi método científico en lo que yo estoy aplicando, ¿sí? Este, yo estoy aplicando… Este, la energía en los huertos urbanos es, es de la de física no voy a entrar en temas pero yo tengo que aplicar ese método una vez otra vez otra vez y comprobar que lo que yo estoy que mi hipótesis que yo estoy generando es verdad ¿sí? es la este es el método que, que se usa científicamente pero el este método en casos legales hermanos no se aplica porque por ejemplo y perdón va a ser un poco drástico pero va a ser, pero por ejemplo si nosotros queremos comprobar un homicidio, no podemos aplicar el método científico, ¿sí? No podemos matar a la persona y una y otra vez, ah, sí, sí lo acuchilló ahí, o este, oh, ah, sí le enterró el cuchillo, ah, no, pues es que ya se murió, vamos a aplicarlo con otra persona y vamos a picarle en el mismo lugar para ver si se murió por eso. ¿Sí me explico? Hasta suena ir, irónico, ¿Sí me, ¿sí me explico? Pero para eso, hermanos, tenemos el método legal, ¿sí? El método legal, el método jurídico o forense que se basa en testimonios donde se llegan a una conclusión basándose en la eficacia del testimonio, la cantidad de testimonios y su correlación que deben contemplar, que se deben contemplar en tres partes. ¿sí? Y las tres partes son el testimonio oral, escrito y material. ¿sí? Este, el oral es que alguien dijo, ah pues este, no sé, supamos Bulmaro, ¿no? vamos, a, vamos, a, vamos a, a presentar un método legal o jurídico en contra de Bulmaro. ¿no? Yo digo, es que Bulmaro hizo esto, ¿no? Vamos a ponerlo de ejemplo, Bulmaro robó, ¿sí? Y el testimonio escrito es cuando viene el policía, ¿sí? Así sí, sí lo han visto, que llega y escribe los sucesos y luego le dice, a ver, fírmelo aquí porque fue lo que pasó. ¿Nunca les han hecho eso? De hecho, yo alguna vez que choqué, vino el policía, me dijo, a ver, ¿me puedes narrar sus hechos, por favor? Y ya lo escribió la, la policía y luego me, me dijo, fírmelo aquí, póngame su número acá, etcétera, etcétera. Y luego las materiales que eran, pues le tomó fotos al carro ahí chocado, al muchacho ahí tirado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me están siguiendo hermanos? ¿Sí me está? Ok, entonces hermanos, les voy a leer un, una, una, una parte que encontré que es de un, de un, de un abogado muy conocido que, que estuvo en libros Guinness de récords mundiales y dice, el difunto prodigio de la jurisprudencia y estadista internacional Sir Lionel Luko, eh, dice que por su, eh, tuvo récords mundiales del récord Guinness por sus 245 absoluciones consecutivas sin presidentes en juicios por homicidio en defensa. Personificó el entusiasmo y confianzas cristianos en la solidez del caso de la resurrección. Cuando escribió, he sido abogado defensor por más de 42 años, habiendo ejercido en muchas partes del mundo y aún estoy en el servicio activo, He sido afortunado en asegurar un buen número de casos de éxito en diversos procesos jurídicos y puedo asegurar inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla por las pruebas que no dejan lugar a dudas. Entonces, entrando un poquito a esto, hermanos, tenemos el testimonio del método legal, tenemos el testimonio oral y podemos ir ahí en Mateo 28.8, esa era parte de la introducción, no van a pensar que nada no voy a hablar este, como secularmente, sino vamos a sentarlo con la Biblia. ¿sí? Esa es la parte secular, ¿sí? que estamos viendo un método legal, algo que, que utilizan los abogados, y tenemos el testimonio oral: Mateo 28, 28, 8 dice. Entonces ellas saliendo de sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Vemos aquí que tenemos un testimonio oral de, las, de estas mujeres que, se, que, que, que lo vieron, vieron que estaba vacía la tumba, tuvieron... El primer contacto con el Señor Jesús, de hecho, eh, eh, ellas se arrodillaron ¿no? y la adoraron. Y luego ellas van y dan testimonio, tienen un testimonio oral en frente de los discípulos. ¿sí? Y luego vemos ahí en Lucas 24.9, Lucas 24.9, vaya ahí a ver Lucas 24.9, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, está hablando de ellas, de las, de las mujeres que, que fueron a la tumba dice y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás y dice sus nombres, eran María Magdalena y Juana, María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Ahora hay una cosa bien peculiar en esta, en esta, en esta parte y yo creo que Dios lo hizo por alguna razón. En ese tiempo hermanos, a, los, a las mujeres en, en los tiempos romanos, en, en, la, en las leyes judías y romanas, las mujeres no tenían su voz, su palabra, no tenía voto, ¿sí? su voz no era, no era, una, no era testimonio legal. ¿sí? Para que, para que los, los, este, en los libros que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieran que unas mujeres fueron las primeras que vieron y, da, y dieron testimonio de que Jesús había resucitado, para ellos era difícil hacerlo. Sí, para, para los que escribieron Mar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque de acuerdo a las leyes un, no era un testimonio este, que pudiera ser tomado, ¿sí me explico? entonces para ellos fue difícil, yo creo, híjoles, lo ponemos o no lo ponemos, pero yo creo que fueron inspirados por Dios precisamente y ellos lo pusieron aquí en la Biblia, ¿sí? tuvieron que tragarse, yo creo que ese orgullo, este, dijeron, híjoles, pues somos judíos, estamos bajo el dominio de los romanos, y vamos a, poner que, que, vamos a poner que ellas fueron las primeras, ¿sí? Porque bien fácil hubiera sido, lo omitimos y los primeros que lo vieron pues fue Pedro y Juan y ya es una, una historia legal o un testimonio legal frente a los romanos. ¿Sí me están siguiendo hermanos? Entonces es un poquito eh, esa parte en donde ellos tuvieron que, que, que, que decidir si hacerlo o no hacerlo y gracias a Dios porque tuvieron la valentía de hacerlo. Ahora, podemos ver también, hermanos, en, en Hechos 22.6, puede, puede ir ahí, Hechos 22.6. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar a Damasco, y luego aquí, hermanos, podemos ver eh, un testimonio oral y, y oral y escrito, lo vamos a ver también más adelante, pero podemos ver que Pablo está narrando, está explicando y está escribiendo su conversión, ¿sí, hermanos? Ahora, ¿por qué podemos saber que, que lo estaba narrando? Pues porque él está diciendo, dice, pero aconteció que yendo a yo a llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y voy a, voy a este, leer solamente el 7 y me voy a saltar. Dice, y caía al suelo y una, una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, voy a seguir. Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la, ver la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y, él me y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te da se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que él está dando un testimonio otra vez oral, y escrito, porque lo, es lo escribió, de hecho está escrito, porque lo podemos leer, ¿verdad? Este, vaya la redundancia. Entonces, podemos ver que hay testimonios orales sí, hay gente que dijo que había visto al Señor Jesús ahorita vamos vamos como viendo todas las partes después vamos a, a asentar las bases sí. luego vemos la segunda parte de, de este método legal que es el testimonio escrito y podemos ver otra vez vamos a ir a primera carta de los Corintios 15 que es lo que les este, vamos a ver igual de Pablo ok vamos a ver aquí 15 de podemos ver del 3 al 6 y podemos ver, hermanos, que este, Pablo, eh, otra vez, este es un testimonio tanto oral y escrito porque esta carta no era como que él se lo guardó, sino era una carta que envió a los corintios, ¿verdad? A, lo, a, los, a los hermanos que estaban en Corinto. ¿sí? Entonces dice aquí en, en el versículo 3, dice, porque primeramente os, os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos da nos da vida eterna porque Él limpia nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ah, ahorita no es tiempo como de ver las profecías que se cumplieron en la muerte del Señor Jesús, pero aquí nos está Pablo diciendo que se cumplió todo esto de acuerdo a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme otra vez a las Escrituras, a las profecías que había de parte de los profetas acerca de la muerte crucifixión y resurrección del Señor Jesús y que apareció a Cefas y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿sí? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. ¿Cuándo le apareció? Cuando se le presenta que él va con cartas para matar a los cristianos y, y el Señor Jesús les presenta le dice, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Se presentó, le dijo, yo soy Jesús a que tú, al que tú persigues. Entonces, mire, hermanos, podemos ver, y Pablo lo está diciendo, y a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, otros ya se murieron, pero muchos hay vivos, si no me creen a mí, pueden ir y preguntarle a estos hermanos, a más de 500 hermanos. Entonces, tenemos, hermanos, la primera parte, hay testimonios orales acerca de la resurrección del Señor Jesús, hay testimonios escritos. Vemos aquí, este es un testimonio escrito de la, de Pablo hacia la iglesia de Corintio. Y hermanos, podemos ver eh, que también, mire, eh, hay otro, hay otro escrito que es secular, pero para que lo, para que no, no se quede así como pues es que estamos usando pura Biblia, usamos pura Biblia porque somos cristianos y creemos en Dios. Pero hermanos, mire, hubo estuvo Tácito, estuvo Flavio Josefo, estuvo Suetonio, estuvo Plinio el Joven que eran escritores o historiadores de la época del Señor Jesús y en sus escritos aparece, aparecen, aparecen referencias al Señor Jesús. Y les voy a leer solamente una, una parte de, de Flavio Josefo, que es el pasaje 18, de, eh, pasaje 18, que dice, «Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, él no era creyente, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Piloto, Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros», lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no han cesado de creer hasta este día. Ese es un testimonio de Flavio Josefo, un judío historiador, que él daba testimonio de la muerte y daba, daba testimonio de, de la fe de los cristianos. ¿Sí me, ¿Sí me están diciendo? Ahorita lo vamos a sentar, hermanos, pero... Vamos por partes. Luego dice, vamos a ir, vamos a ver la tercera parte, hermanos. Las pruebas materiales, las pruebas materiales. Vamos a Mateo, de hecho vamos a regresar al pasaje que leímos a Juan, Juan 20. Y podemos ver, ahorita lo vamos a, aquí Mateo 20, dice ahí, podemos ver, la primera prueba material es que estaba una tumba vacía. sí Luego, otra cosa que podemos ver es que estaban... Los Dice ahí en el versículo, los lienzos, dice el versículo 5, 25 dice, Y bajándose a mirar, vio los lincios puestos allí, pero no entró. Y luego otra vez dice, Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y otra vez, vio los mismos lienzos que estaban ahí, puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí? Si se hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús, que, que podrían, podríamos decir, no, pues que se lo robaron. Se, hubieran, se lo hubieran llevado con todo y lienzos y con todo y sudario, ¿verdad? Ahora, ¿cómo supieron que eran los mismos lienzos? Pues yo creo que este, cada quien conoce su propia ropa, ¿o no? Este, por ejemplo, yo si le veo este, una camisa, no sé, a Bulmaro o que sea mía, yo voy a decir, ¡ay, caray, esa, esa camisa se parece a la mía, ¿no? ¿si este, ¿sí me explico? Cada quien yo creo que sabe lo que, lo que, lo que tiene, al menos que haya ido al, a la misma tienda, al mismo mayoreo y compramos las mismas cosas, ¿verdad? Pero miremos, yo creo que ellos, si pues, ellos lo, lo envolvieron, ellos lo ungieron con, con, este, con perfumes, con especies aromáticas, yo creo que ellos sabían que le habían puesto, ¿sí? tal vez estaba roto de la esquinita, ah, no, este es mío. ¿Sí? ¿Alguien ha reconocido su ropa por... Por este, por, ah, es que tenía un hoyito aquí y este este ese, ese vestido o esa, esa camisa es mía, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay pruebas también materiales, ¿sí? La, la, la piedra estaba removida. Ahora, manos, pues no me quiero adelantar, vamos, vamos a ir por partes. Luego podemos ver en Mateo 28, 6, podemos ver en Mateo 28, 6 que dice: eh, dice No está aquí pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Sí, otra vez, no estaba ahí, no estaba el cuerpo del Señor Jesús, estaba la, la piedra removida. Y podemos ver, hermanos, que tenemos entonces ya las tres, las tres partes, como de esta parte de método legal, que tenemos testimonios orales de parte de, de los discípulos, tenemos eh, testimonios escritos, vimos que, que Pablo lo escribe, los, este, los apóstoles en sus, en, en las primeras, en los evangelios lo escriben también como testimonio. Tenemos testimonios, pruebas, pruebas materiales que la tumba estaba vacía, estaban las, la, por así decir, las vendas ahí, este, este, en un lugar, el sudario en otro lugar, acomodadito. Entonces, hermanos, de aquí podemos ver otra otra parte, hermanos. Eh, de ya ahora sí, de, de, de estas pruebas, podemos entender primero que había un sepulcro vacío y eso lo podemos ver en Mateo 28, 11, dice, mientras ellas iban, ellas iban, y aquí uno de, los, de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, vamos a leer toda esa parte para que la entendamos, dice, Mateo 28, 11, dice, mientras ellas iban, o sea, las mujeres que vieron María Magdalena y la otra María, madre de...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 y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, hermanos, eh, podemos ver que una de las evidencias más claras es acerca de la resurrección, es la tumba vacía. ¿sí? La piedra que estaba enfrente de la tumba no pesaba 10 kilos, como para que las mujeres, digo, no por, no por hacer menos, sino yo creo que ni aunque hubieran ido los Pedro y Juan, no podían mover esa, esa piedra, ¿sí? tenía que haber un esfuerzo mayor porque eran unas piedras pues, grandotas que tenían que mover, ¿sí? eran unas cosas gruesasotas, de hecho cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, no, no la mueve él, les, les dice que, que remuevan la piedra, ¿no? porque pues, este, no sé si se acuerdan, y luego dice, ¿qué dice sus hermanas? No señor, pues ya pues ya lleva más de un, un día ahí y está este, todo apestoso, entonces, Hermanos, la, la piedra no podría ser removida de forma que nada más fue uno ahí, este, se escondió entre los entre los arbustos y la empujó. No, o sea, tenía que haber más, tendría que haber más personas para poder remover la piedra. Además, hermanos, esta esta había sido sellada con una roca la tumba y una guardia romana había sido apostada delante de ella. Había sido apuesta había sido colocada una guardia romana, sí. Miren, el versículo ahí que dice, eh, donde dice, el versículo 14, 28, 14 dice, y si eso lo hiera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Eh, Miren, hermanos, eh, aparte de que estaba la, la piedra puesta en la tumba, estaba una guardia romana. Sí, esa es la segunda cosa, que, que, eh, que había una guardia que estaba cubriendo esa, esa tumba. La guardia romana en ese tiempo eran de las mejores, ¿sí? eran las mejores entrenadas, las más disciplinadas, este, que, te, que tenían pena de muerte si no si, si se dormían. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ir ahí, vamos a ir a, a hechos 11, 11, eh, 12, 19, vaya a ir para que vea las pruebas. Aparte de que la historia lo, lo dice, pero vamos a ver la Biblia. Dice aquí en hechos hechos 12, 19 dice y es cuando Pedro cuando Pedro sale de la cárcel. Dice 12, 19, dice, eh, Pedro es libado de la cárcel, si ¿sí se acuerdan de esta historia, la iglesia estaba unida orando en oración, un ángel llega con Pedro, le abre las puertas, lo deja salir y luego el versículo 19 es, eh, es el final de esta historia que dice, Herodes habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, ¿sí?, Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mire, miren, la, la, la, la pena, de, la, el quedarse dormidos, el no hacer un buen trabajo para la guardia romana, era pena de muerte. Y de eso también lo podemos ver en Hechos eh, 16, 27, ahí donde, donde Pablo está con… está con… este si ¿sí se acuerdan que está encarcelado están encarcelados en Filipos y ellos están cantando y de repente hay un gran temblor y dice, eh, versículo 26, para que leamos el contexto, dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel le sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero otra vez estaba durmiendo y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a Matar pensando que los presos habían huido. Entonces, hermanos, la guardia romana, la segunda, la, una segunda prueba de, que, de, que de la resurrección del Señor Jesús es que pues, el sepulcro estaba vacío y había sido colocado una guardia enfrente de, de, del sepulcro, y sabemos que, que con estos versículos, con este contexto, que los romanos pues, mataban a aquellos soldados que no hacían su trabajo. Pero no fue así cuando cuando cuando pasó la resurrección, si, ¿sí? volvemos ahí a ver que le, lo que dijeron fue que sus discípulos vinieron de noche, hermanos, ustedes creen que los discípulos que habían abandonado al Señor Jesús no, eh, días antes, si, ¿sí? huyeron, ¿Sí, sí, sí, se acuerdan que, que cuando llegaron los soldados para prender al Señor Jesús, huyeron, Pedro qué, qué hace después, cuando lo ven Ah, tú, tú ciertamente eras, eres seguidor de Jesús. ¿Y qué decía No, no, no, yo no soy, que lo niega tres veces, ¿sí se acuerdan? Entonces, eh, aquí podemos ver, hermanos, que si, si los discípulos no habían hecho frente a los soldados en, cuando el Señor Jesús estaba con ellos, creen que después, este, ellos solitos, sin tener a Jesús presente y sin, sin saber que había resucitado, creen que ellos hubieran decidido, ah, pues vamos a ir a robar el cuerpo del Señor Jesús para que nos crean. No, hermanos, no, no tenían no tenían ni la… Eran, eran pescadores, el otro era este, contador, se podría decir. Entonces, hermanos, no tenían la forma de enfrentar a los soldados que eran adiestrados, tenían disciplina, etcétera y etcétera. Entonces, hermanos, podemos ver que la Guardia Romana, pues aquí en este, en este aspecto, pues tiene que mentir, les pagan… Entonces, mira, aquí dice, eh, los soldados pues eran mejor instruidos de la época y se caracterizaban por tener una gran disciplina. De hecho, el quedarse dormidos en una guardia era penado, que pena de muerte, ¿verdad? Es lo que vimos eh, en los versículos de Hechos. Luego, otra vez, hermanos, eh, otra, otra de las de las pruebas, hermanos, que, que tenemos como cristianos de la resurrección del Señor Jesús, es que ellos, hermanos, era, paso, eran, primero fueron unos discípulos miedosos, Vamos a ir aquí hermanos, vamos a ir, a, vamos a ir aquí para que lo vean, en donde, donde dice que, de, aquí, vamos a ir aquí a Juan 20, 19. Gracias, vamos a ir aquí, dice, dice ahí, en eh, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, donde los discípulos estaban reunidos por, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Hermanos, los discípulos primero cuando vienen a, a capturar al Señor Jesús, cuando lo vienen a arrestar, ellos, ellos salieron, salieron este, dispersos, ¿sí? ellos se echaron a correr, dijeron, sálvese que pueda, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. verdad? Entonces sal, ellos salieron con miedo, después se volvieron a reunir, Sí, pero con miedo, estaban estaban ahí encerrados con miedo realmente. Entonces, hermanos, una, una de las evidencias, hermanos, es el cambio de mente y actitud de los discípulos del Señor Jesús. Primero estaban con miedo, hermanos, los apóstoles, eh, los discípulos pasaron de ser un grupo de hombres miedosos y faltos de fe a ser un conjunto de valientes predicadores del Evangelio del Señor Jesús que estaban dispuestos a todo con tal de anunciar el mensaje del Evangelio. Hermanos, primero ellos, ellos se encerraron y después ¿qué creen que les hizo cambiar de parecer? ¿qué creen que les hizo cambiar de mente para que después no les importara dar su propia vida? sí Si ¿Sí saben que todos ellos, a excepción de bueno, este Judas, pues Judas se, se suicidó, se ahorcó y sus, se dice que la Biblia que su cuerpo cayó y se Des, sus entrañas se de este, ¿cómo se dice? ¿Mande? Se esparcieron así, salió, sí, sí, salió, este, todas dispersas, ¿no? Pero, y Juan, fue Juan fue, fue a, a Juan lo metieron a un calde, a un este, a una olla, le echaron aceitito y lo dejaron ahí que hirviera un ratito, yo creo que querían hacer carnitas con Juan, pero mira, si ellos estaban dispuestos después de que vieron al Señor Jesús, quiere decir que ellos no iban a morir por una mentira. Aquí alguien, alguien si contáramos una mentira y dijeran, ¿saben que Los vamos a matar. Si no dicen la verdad, yo creo que todos aquí, si aunque contáramos una mentira al principio, alguno que otro va a decir, híjoles, no, ¿sabes qué? Yo no pienso ver a mi hijo morir por, por, este, por una mentira. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ellos hermanos, estos, estos discípulos, los apóstoles, des, primero tenían miedo, este, se fueron huyendo, corrieron, Después ellos se encerraron, estaban, estaban, se reunían pero con miedo, así como que qué vamos a hacer, Este, pues no sabemos, Este, yo creo que ni creían, de hecho el versículo que leímos es que todavía no habían entendido las escrituras de la resurrección, pero miren después de que ven al Señor Jesús una y otra vez que se les aparece, su fe fue inquebrantable después, inquebrantable después ¿sí? porque ya lo habían visto, sabían que ahora lo que ellos creían era verdad, ¿Sí? Ellos creían en un Cristo, en un Jesús resucitado. ¿sí? Creían en alguien que había muerto, había resucitado al tercer día. Entonces, hermanos, después de ser hombres miedosos, pasaron a ser discípulos y fieles seguidores del Señor Jesús. Y no solamente ellos, sino los cristianos de esa época, hermanos. Este, Por aquí tengo escribí algo. Ok, aquí está, más adelante. Eh, eh, tenemos, hermanos, eh, bueno... Después del, del cambio de mente, hermanos, como siguiente punto tenemos los testimonios. ¿sí? Hay quienes dicen que en realidad la resurrección se trató de una alucinación. ¿sí? hay Muchos dicen, no, pues que se lo imaginaron, creen que se les apareció. Pero, hermanos, eh, la, la, lo interesante es que no solamente se les apareció a 12 tal vez, bueno, a, a, este, a los discípulos que quedaban a, a once, ¿no? sino que se les apareció a más, dice la Biblia, lo que leímos, a más de quinientas, personas, ¿sí? Eh, no solamente, yo creo que a lo mejor si ellos se hubieran puesto de acuerdo, pues en una mentira, pues hubieran dicho, no, pues sí, vamos a ponernos de acuerdo y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero la cosa, hermanos, es que no solamente se les apareció a los discípulos, sino se les apareció a las mujeres, se les apareció a más hermanos y más de una sola ocasión. Entonces, hermanos, tenemos también testimonios es de lo que estábamos viendo, pues testimonios eh, orales, testimonios escritos. Y testimonios, pues pruebas materiales, hermanos. Este aquí, mire lo que puse aquí. Eh, una, una de las cosas que dice el Plinio, el Plinio Joven o Plinio de Trajano es que los cristianos podrían terminar con su sufrimiento simplemente renunciando a la fe, a lo que creían, a lo que decían de que habían visto a Jesús resucitado. De hecho, por eso era la persecución que ellos recibían. Sí, ¿Sí saben que los los cristianos todo ese periodo sufrieron, hermanos, persecución, gracias a Dios que nosotros podemos reunirnos libremente, ¿sí? Y como pruebas históricas, hermanos, ¿qué podemos, qué, qué podemos saber o qué podemos encontrar en Roma? Las catacumbas, ¿sí? Y ahí hay escritos de, de, los, de algunos cristianos, ¿sí? Ahí son pruebas, se podría decir, por pruebas físicas, pruebas, pruebas materiales, y hermanos, ellos los metían, ¿sí se acuerdan? ¿Han visto las películas de Gladiador? Este, eh, los metían, ahí es muy, muy, este, muy emocionante verdad. pero a los que realmente metían en los coliseos, en el coliseo romano o los que servían de juguete o burla, eran a los cristianos que no renunciaban su fe, sí. entonces miren, eh, ellos, ellos se enfrentaban a una muerte segura, pero ni aún así hermanos, ellos no negaban lo que habían visto o lo que habían oído, ¿sí, Hermanos, ellos hermanos tuvieron estuvieron firmes en lo que creyeron, porque yo creo que creyeron en una verdad y yo creo en la resurrección del Señor Jesús y ahorita vamos a ver un versículo ahí de que dice Pablo, pero miremos eh, podemos ver, dice aquí muchos cristianos podrían terminar su sufrimiento, que esto es un historiador secular para que lo, para que lo tomen en cuenta, eh, su sufrimiento simplemente renunciando a la fe en vez de eso parece que la mayoría optó por soportar el sufrimiento y proclamar la resurrección de Cristo de la muerte. Este es un historiador secular de la de la época. Entonces, eh, él da, da veracidad o comprueba con eso. Y lo que habíamos leído anteriormente de, de Josefo, la última parte, dice eh, primero no le abandonaron la tribu de los cristianos llamados así por él. No han cesado de creer hasta este Dios. A ellos, a pesar de, de la muerte, a, pes, a pesar de que enfrentaban una muerte segura, hermanos, ellos seguían proclamando que el Señor Jesús había, había resucitado. Y ese versículo, hermanos, que, que leímos hace rato en, en Primera de Corintios. Vamos a leerlo nuevamente. Vaya ahí a Primera de Corintios. Dice... Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó ah, y, que resucitó al ah, tercer día. Sí, déjeme ver dónde está, dónde estoy porque había puesto aquí un versículo. Dice, dice algo, la verdad no, no recuerdo dónde está. Este, déjeme buscarlo aquí entre tantas tantas letras. Eh, déjenme encontrarlo. Dice: ¿Alguien se acuerda dónde está? Donde dice: este Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Creo que está está ahí, pero. quince catorce Ah, que okay, aquí está. Está en la misma. Dice: Vamos a leer desde el 12. Dice: Pero si se predica que Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Alguna vez vamos a resucitar? Si creemos en Cristo, vamos a resucitar y tenemos entrada al cielo. Luego dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Mire, hermanos, estos, eh, todos estos discípulos, todos estos hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, tuvieron una fe firme porque vieron al Señor Jesús que había sido resucitado. Entonces, hermanos, aparte de todo eso, creo que el poder de Jesús, el Señor Jesús hoy en día es, es de, un, de un poder de un Jesús resucitado. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos han aquí recibido al Señor Jesús? ¿Cuántos pueden decir, saben qué? Mi vida anterior era una vida en pecado y ahora mi vida ahora es una vida llena de gracia delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios manifestado en nosotros. ¿Cuántos de aquí les han dicho, oye, qué te pasó? Este, Antes tú eras bien borracho. sí. Porque es la gracia de Dios, es el poder de Dios en nuestras vidas, es el poder de Dios que sigue estando vigente en nuestros días. Entonces, hermanos, tenemos las tres cosas cubiertas de la, de, del, del método legal, se podría decir en donde tenemos el testimonio oral de los discípulos que pro, proclamaron, ellos murieron, dieron, decidieron hasta dar su vida por algo que ellos creían, tenemos el testimonio escrito, la palabra de Dios y algunos otros escritos que dan fe y prueba de que el Señor Jesús resucitó y tenemos pruebas materiales también. ¿sí? Este, entonces hermanos, eh, la resurrección del Señor Jesús nos da la salvación, porque si Él no hubiera, eh, si él no hubiera muerto y resucitado, entonces dice la Biblia que vana es nuestra fe. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús resucitó, Él dio su vida y la dio para salvarnos. La sangre de Cristo es la que nos salva. Y para los visitantes que no, que no, que no entienden tal vez esta parte, el Señor Jesús dice que somos pecadores. ¿sí? Dice la Biblia que todos somos pecadores y por nuestro pecado nosotros merecemos un, un castigo, una condena. De hecho, a los malhechores, que, a los dos malhechores que crucificaron, uno a su derecha y otro a su izquierda, los crucificaron porque era el castigo que merecían en ese tiempo, históricamente, a los, male, a, los, a los asesinos, a los este ladrones, a los este violadores, a lo peor, hermanos, a los, a los peores eran a los que crucificaban. Por eso es que los crucificaban para que la sociedad viera el escarnio y, y no quisieran hacerlo, verdad? Los tuvieran, se podría decir, que, eh, controlados, ¿no? Y supieran que había un castigo por cometer tales fechorías. Nosotros por nuestros pecados, así como en nuestro sistema legal, nosotros por robar, ¿qué merecemos? La cárcel, ¿verdad? Si nosotros matamos a alguien, merecemos la cárcel. Ahora, nosotros por pecar, nosotros merecemos un castigo, que es la muerte, la muerte segunda. Merecemos el infierno, ¿sí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Merecemos el infierno y el infierno, yo creo que nadie quiere ir aquí al infierno, ¿o alguien quiere quemarse toda la eternidad? Creo que nadie, ¿Verdad? Y es por eso, dice la Biblia, que la única persona que nos puede llevar al cielo, el único que nos puede salvar, fue aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre limpia y pura para poder salvarnos. ¿sí? Eh, su sangre, si nosotros queremos lavar nuestros pecados con jabón, no podríamos. Si queremos lavarlo con cloro, no podríamos. Tiene que pagarse el precio y la sangre de Cristo es la que la que nos limpia de todo pecado. Y la última cosa es que solamente una persona nos puede llevar al cielo y es el Señor Jesús, es, es el único camino para ir al cielo. ¿Sí? Una iglesia no nos puede salvar porque en la cruz no murió una iglesia, en la, cruz, en la cruz no murió una religión, en la cruz no murió alguien más, murió el Señor Jesús y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque resucitó para mostrar que Él había vencido la muerte. ¿Sí me están siguiendo? Y la única persona que nos puede salvar, no es una iglesia, no una religión, la única persona que nos puede salvar es aquel que dio su vida en la cruz por por nosotros. Vamos a terminar la Escuela Medical, espero que hayan entendido un poquito de esto, de evidencias de la resurrección del Señor Jesús y gracias a Dios porque podemos creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor tan grande, Señor, que mostraste en la cruz, gracias Señor por el